Y bienvenidos a clase, Yo soy casi clase, estoy casi terminando de maquillarme. Si ven alguna cosa negra tollosa por ahí, ignórenlo, es pegamento negro para pestañas y les recomiendo que si no tienen mucha experiencia pegándose pestañas postizas, usen pegamento transparente. El súper súper súper corto video de hoy es solamente para probar mi nuevo blush, rubor de Catrice Cosmetics, Blush Box. A prueba de agua y de sudor. Y este es en el color 050 Burgundy. Y dice Break the Rules. Rompe las reglas. Voy a tomar mi brocha favorita de rubor. Y me lo voy a poner. Y este va a ser el video. Solamente quiero que vean cómo queda. Yo tampoco sé cómo queda. Así que esperemos que sea bonito. Uh. Uh. Claro que me voy a poner mucho, como siempre. A mí me encanta el rubor. ¡Uh! Me encanta. Es muy apropiado para piel trigueñita, piel morena. Y si eres blanquita, entonces te recomiendo ponerte bien poquito. Es bien fuerte. Me gusta, me gusta, me gusta. Los voy a acercar. me fascina. Bueno, y eso era. Solamente quería mostrarles el color. Estoy muy contenta de cómo se ve sobre mi piel. Es precioso y es adecuado para nosotras las pequeñitas. Así que nada, chao. Ah, por cierto, rapidito, ese blush, ese rubor, costó 3 euros con 45 centavos, solo para que lo supiera.